En realidad eh, estamos bastante tomadas con este tema de, de Santiago Maldonado al cual se, se agregan otras cosas como un atentado contra una compañera de la corriente clasista, eh, Julia Rosales, que eh, tiraron cinco balazos y Ahora parece que también han destruido eh, un comedor en Chacarita uh -huh. en el cual ella era dirigente. Eh, así que, y esto se suma a que también el auto del marido. destrozaron el auto del marido y además de eso... Eh, Está el ataque contra las amenazas contra uno de los curas milleros. Sí, es decir, que hay un clima bastante, bastante embromado y que nos tiene bastante tomadas. Mientras preparábamos esto, ayer había llamados y llamados y llamados relacionados con esto. Bueno. Eh, trataremos de hacerlo trataremos de hacerlo bueno, el otro día había como eh, alguna forma de reclamo de entrar en el tema de la subjetividad contemporánea y entonces vamos a entrar de lleno en esa cuestión en el día de, en el día de hoy eh, nosotros pensamos que hay algunas cosas que están como de fondo en, el, en la cuestión de la subjetividad contemporánea. Una sería la crisis de las grandes matrices de simbolización. Eh, otra tiene que ver, vinculada directamente con esto, con la crisis de referencias, de significaciones y de sentidos que eh, más alto más alto para que grave bueno, voy a tratar voy a tratar y que eh, y que estas crisis afectan los procesos de socialización y replantean la cuestión de las identidades individuales y colectivas eh, pero para esto tenemos que ver que hay un telón de fondo, un telón de fondo que eh, no afecta o no invade tan directamente nuestra vida cotidiana, eh, que a veces parece distante. Eh, pero eh, hay guerras localizadas en el mundo, incluso algunos hablan de que ya estamos en una tercera guerra mundial, pero eh, que sería por etapas. Eh, la situación en Corea sudeste asiático es muy, eh, es muy tensa hay terribles crisis humanitarias algunas de las cuales las conocemos otras que son relativamente ocultadas como una que hay en Yemen en este momento eh, con hambre y una epidemia de cólera eh, tremenda eh, es decir que eh, de vez en cuando aparecen en algún medio, eh, pero bueno, están ahí. están ahí. Hay una situación de migraciones masivas, eh, de gente que no solamente sale de los conflictos armados, como en Medio Oriente, sino que también huye del de hambre, como ocurren las migraciones de, de África, eh, y también otras que conocemos menos en el sudeste asiático, que van hacia Australia, eh, también huyendo de situaciones de pobreza, de hambre extrema, de eh, desesperación. Eh, entonces, eh, todo esto nosotras pensamos que son expresiones del capitalismo en su actual fase de desarrollo, eh, y que eh, hay una acumulación y una disputa de los poderes hegemónicos en el mundo, eh, y que hay una utilización de los grandes avances tecnológicos, eh, después vamos a volver sobre esto, a favor eh, de los poderes y no a favor de de que la humanidad pueda vivir en mejores condiciones. Hay una brecha de la desigualdad, entonces cada vez mayor, nosotros es así, la vemos en la Argentina, es un fenómeno general en el mundo. Hay una desocupación estructural, sobre todo en en Occidente, por el traslado de una parte importante de la producción a, a Asia, donde tienen una mano de obra eh, mucho más eh, barata. Bueno, hay acontecimientos sociales traumáticos eh, diversos. Nosotros estamos, bueno, viviendo ahora estos que hemos mencionado, eh, que tienen que ver con con cuestiones de los derechos humanos. Y entonces todas estas situaciones contribuyen de alguna manera a eh, despojar de sentidos al presente, eh, a desestimar el valor de la historización y sobre todo a generar una falta de perspectiva de futuro. Había una canción que decía no hay futuro, no hay futuro, pero bueno, fue de hace algunos, algunos años. Eh, pero ahora creemos que es una eh, situación que está más instalada. Y entonces hablamos de esto porque creemos que esto tiene directamente que ver con la cuestión de las producciones de subjetividad. Eh, entonces... Eh, nosotros pensamos que hay una base, que podríamos llamar base narcisista, de nuestra eh, pertenencia social. Eh, ¿Qué quiere decir esto de la base narcisista de nuestra pertenencia social? Tiene que ver con distintos conceptos, como el de contrato narcisista, eh, como cuestiones que han sido desarrolladas por Piero, por Piero Lanier eh, que eh, serían como la garantía de ser narcisizados de ser deseados en tantos sujetos que integran una comunidad no solamente una familia sino una comunidad eh, entonces algunas de estas eh, tienen que ver, eh, podríamos decir que estaban atribuidas a la modernidad y que ahora hay una crisis de ciertos valores de la eh, modernidad que inciden, ¿no es cierto? Y que entonces nos aseguraban algo sobre el presente y sobre el futuro. Siempre vinculado también al origen, porque siempre hay una relación entre origen, presente y futuro. Sea mítica, eh, sea científica, pero siempre existe esta relación. Entonces, eh, lo que se consideraba eh, como un curso inevitable hacia una situación que diera mejores perspectivas de futuro para todos y para toda la humanidad es como que esto, objetivo e inevitable, ha tenido eh, de alguna manera una caída eh, subjetiva. Eh, entonces, sobre esta situación eh, se despliegan discursos. Nosotros sabemos que siempre hay discursos, que son discursos hegemónicos y discursos contrahegemónicos, y que los discursos hegemónicos, que son los discursos que parten del poder, eh, son eh, más potentes porque tienen más medios que los discursos contrahegemónicos. Entonces... Eh, los, eh... Basta, ver con... Basta ver el día de ayer lo que pasó sí. con lo que hicieron los docentes no sé. este, sí. eh, en, en las escuelas sí. cómo operan los discursos claro. hegemónicos. Fue sí. un arrastramiento fenomenal. No. Este... sí. siempre sí. estaba llamando por teléfono Ana Lorenzo diciéndome que en el artículo 92 del, de la Ley de Educación figura eh, que se tiene que hablar dentro de los tópicos de la dictadura, eh, como tópicos obligatorios de la dictadura, del tema de Malvinas, etcétera. Es Esos es temas obligatorios según la ley del 2006. Y ayer asistimos a una campaña fenomenal durante Política todo el día con adoctrinamiento. Sí, para llamar, sí para y teléfono para Sí, y lugar para denunciar. Sí, el teléfono para de denunciar. un poquito. Sí, sí. sí, sí, Pero eso se, se lo colapsaron tan rápidamente que en menos de una hora ya no te atendían más. Ah, el teléfono. El teléfono, el el el teléfono de denuncia. De, el teléfono de denuncia. Donde vos ponías que querías decir algo, ya está. Pi, pi, pi, pi, Y quedaba vulgar Bueno, y junto con eso una campaña contra las comunidades originarias que parece que estuviéramos en la época de la conquista del desierto, más o menos porque es infernal la campaña contra las comunidades originarias y el tema de los, de los mapuches, pero también lo extienden al norte eh, incluso cuestiones que están en la constitución, sí Ah, no, fuerte, fuerte. no se te oye. Especialmente que sucede eso. Mucho de ese discurso que se dice es contrario a la ley y sostenerlo no tiene ningún efecto, es decir, en relación a la ley. Uno siente que al mismo tiempo que se afirma eso, arrasa con la ley. Claro. Es un decreto de necesidad de urgencia sin definir. Claro, como tal es porque es una sí. palabra que borra la ley sin ningún sin ningún sí, sí. eh, afectación sí, sí. Digamos, del gesto y casi graciosamente bueno entonces sí. una de las eh, eh, cuestiones eh, Serían, eh, bueno, le, todo el tema de la cultura de la posmodernidad en el sentido del abandono de lo que llaman los grandes relatos y en consecuencia eh, de eh, dar por, por muertas cualquier posibilidad de cambio en los grandes sistemas de, de poder. Eh, entonces, eh, bueno, todas las propuestas de cambio eh, son caracterizadas como utópicas, como voluntaristas, eh, como eh, desajustados al tiempo, eh, pasados de moda, etc. Y entonces hay un señor, eh, Fukuyama, que habló en el año 1990 del fin de la historia, eh, lo que quería decir él como fin de la historia sería el afianzamiento del sistema capitalista como el último sistema eh, vigente eh, para la humanidad. Y en realidad, eso que fue muy repudiado por muchos, eh, Fukuyama asesor en ese momento del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque el apellido es japonés, pero sí, es un norteamericano. Eh, en realidad, después hay muchos relatos de la posmodernidad que coinciden y confluyen, independientemente de la voluntad de, de los que los enuncian, con eh, estas, eh, esta propuesta de, de Fukuyama. Eh, y entonces, bueno, hay muchos que plantean la cuestión de hacer pequeños proyectos, que sería la micropolítica, o algunos proyectos limitados o algunas reivindicaciones limitadas sin proponerse cambio profundo en la estructura social que en última instancia es la que los determina. Y así pasa con, bueno, muchas luchas feministas que son extraordinarias eh, pero que plantean el tema de género como aislado de las variantes estructurales que lo determinan, eh. otros proyectos también incluso en el área de, de derechos humanos decir que, bueno, hagamos cosas eh, que impliquen una modificación social pero que no hagan a, eh, los cambios estructurales de, de fondo. Eh, bueno, entonces, eh, nosotras obviamente... Eh, nos planteamos que hay que asumir la perspectiva de la transformación social eh, de fondo, aunque nos consideren fuera de época, eh, y que además eh, esa perspectiva favorece eh, trabajar sobre los procesos de desalienación eh, que están permanentemente presentes y que además eh, las luchas contrahegemónicas y las posiciones contrahegemónicas también actúan en el sentido de determinar eh, eh, posibilidades de identificaciones diferentes. Bueno, eh, vamos a dar algunas... Eh, algunos ejemplos, ¿no? Eh, toda persona tiene una doble, eh, un doble dimensionamiento, o sea, en su yo está incluida la filiación y está incluida la afiliación a un nosotros. El tema de la filiación es un tema que históricamente estaba asentado en una frase eh, en latín, mater, disculpen si no pronuncio bien el latín, pero mater siempre, certa est. Quiere decir que lo que es cierto es la madre. Sobre el padre se pueden abrir sí, hipótesis, muchas, hipótesis. muchas hipótesis, pero la madre es cierta. Muy bien, ahora con la cuestión del ADN se puede ver quién es el eh, también quién es el padre, pero esta problemática se ha complejizado muchísimo más allá de la cuestión del ADN, porque por ejemplo existe el tema del alquiler de vientres existe el tema de la inseminación con eh, espermatozoides de otro hombre de un donante que sean espermatozoides fértiles en relación a la eh, pareja eh, que recurre a esto y que no tiene espermatozoides fértiles. Existe el alquiler de vientres. entonces Ahora se difundió mucho, creo que no sé si es una actriz, sí, eh, sí, la... Luciana Salazar. Luciana Salazar, no sé si definirla como actriz o cómo, pero bueno, un personaje mediático que eh, tiene... Eh, está gestando un hijo en el vientre de otra mujer, bueno, quién es la madre, eh, es decir, que hay un tema de los avances tecnológicos que, eh, eh, digamos, atraviesan una cantidad de cuestiones eh, afectando incluso eh, certezas que existieron a lo largo de los siglos en la humanidad. Después vamos a ver esta cuestión de los avances tecnológicos, eh, uh, eh, qué otros aspectos tienen y a favor de quién. Eh, pero bueno, eh, esto lo estábamos dando como un ejemplo de cómo eh, incide la tecnología en una cantidad de eh, cuestiones, algunas de las cuales parecían certezas eh, universales a lo largo de, de los siglos. ¿no? Eh, bueno, eh, eh, ¿qué serían...? los meta en cuadres sociales, porque nosotros tenemos eh, tres personas que han, eh, después vamos a mencionarlas, que, o tres o cuatro, que ya están trabajando intensamente sobre estas cosas, ¿no? Que una, eh, uno de los cuales es cae es que ustedes saben que es alguien eh, a quien respetamos mucho y con quien hemos intercambiado mucho. Eh, y que entonces dice que hay una alteración de los meta-encuadres sociales. Que los meta-encuadres sociales los define como estructuras de encuadramiento y de regulación de la vida social y cultural. Que acá entran las ideologías, las creencias, la autoridad, las jerarquías entonces, eh, bueno, esta sería eh, una de las cuestiones, eh, los meta sociales, los traumas sociales, los cambios tecnológicos entran en cuestiones tan tradicionales como la propia filiación. Bueno, ¿seguís vos ahora? Bueno, bueno entonces, digamos, eh, lo que nos interesaba, todo esto que a ustedes por ahí les puede parecer eh, que no tiene que ver con la subjetividad, eh, en realidad lo planteamos como los factores fundamentales que inciden en las producciones de subjetividad. Eh, y entonces para definir diríamos, una... Serían las condiciones materiales y sociales de existencia, que era todo esto que planteaba Lucy en el tema de las condiciones actuales en el capitalismo en general, no solamente en la Argentina. Otras serían los sistemas de poder. Eh, de paso, no vamos a tener tiempo, el otro día recomiendo un artículo precioso que salió en El País, <ríe> eh, no, muy interesante, que sobre el tema de los femicidios eh, el, los problemas del jihadismo y daba tres temas, el femicidio, las supremacías racistas y eh, el jihadismo. Y entonces eh, lo que decía en este artículo era que no era un fenómeno estrictamente, desde ya eliminaba el factor individual, este, planteaba que había una cuestión cultural que lo planteaba, el problema de que sobre esas cuestiones estaban las estructuras de poder, eh, tanto desde el punto de vista